¿Sabes qué es la acción imperfecta? Si no entiendes, no importa. Quédate, y te lo explico. Si no entiendes esto, nunca serás exitoso en nada. Si hubiese aplicado esto mucho antes, probablemente en este momento ya tendría mucho más avanzado todo lo que he venido realizando. Muchas veces nos paralizamos por excusas y miedos. Miedos por no estar listos o por creer que no lo sabemos todo. Y ese miedo nos paraliza para poder ejecutar algún tipo de acción. Yo utilicé muchas veces la excusa de no tener suficiente información y me quedé por meses leyendo, leyendo, aprendiendo y educándome. Cosa que no está mal. Sin embargo, no tuve ningún resultado. Solamente mucha educación, mucha eh, comprensión, mucho entendimiento. Ahora bien, ¿de qué trata la acción imperfecta? Simple y llanamente de tomar acción e iniciar todo un proceso Para que en el camino vayamos aprendiendo lo que realmente necesitamos Y vayamos descartando lo que no necesitamos Eso es la acción imperfecta Te invito a que tomes acción en este momento E inicies por un camino de aprendizaje, de educación, de mucha acción Pero sobre todo resultados Mi nombre es Andrés Bielma. Comunícate conmigo para explicarte qué es lo que hacemos.